¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole para los que son nuevos en el canal y este video es íntegramente especial para Halloween. Y bueno, quería contarles que he traído a mi amiga drag, Cristina Corazón. Por favor, Cristi, ¡Hola! ¿Qué tal? Puede que muchos de ustedes no sepan quién es. Pero ella es la primera drag que trajo al elenco drag queen de la serie famosísima RuPaul's Drag Race, que posiblemente les suene. Cuéntanos un poquito que a, lo, a los chicos que me ven no conocen mucho sobre este tema, ¿qué es ser drag? Bueno, es una expresión artística, ¿no? No necesariamente es eh, salir de mujer a cualquier lado. El drag es este, salir al escenario, eh, obviamente de mujer, uh -huh. pero también las mujeres hacen drag. Bueno, en realidad drag significa dress as a girl. ¡Oh! Así una chica, una chica que dresses a girl, como que no, no tiene mucho sentido, claro. ¿no? como ese escenario tiene que ser un poco más vistoso Puede salir con lentejuelas, puede salir con miles de cosas así, pero la razón por la que la mayoría de drag queens ponen la, se ponen las pelucas enormes y las que se menor, más, No necesariamente, es porque tiene la cara tan grandota para que se vea la cara más chica como toda la oh, muy Tampoco vas a salir pues, este, así como te has venido, pues así cara la lavar camisas, pues, ¿no? He venido <risa> para que me arregles un poquito este examen. Ah, ya, yeah. ah, yeah, por eso me hace invitado. por supuesto. Que, ¿Y para qué me trajiste una chale? y pensé que habías venido a He ido a la cocina y ya. Sí, de frente. De frente, ¿no? Sí, yo pensé que íbamos a hablar nomás. Ah, te tengo que maquillar encima. Sí, sí, sí. <ríe> Christy, como ya dijo, me va a maquillar de drag gótico. O sea, va a ser maquillaje sobre maquillaje. Y yo estoy de verdad un poco nervioso porque jamás me ha maquillado tanto. Para tu caso es un poco más fácil. Bueno. ¿no? Porque todavía no, no te crece la barba, todavía, todavía, todavía está vos eres, todavía. pretty soy. Manos a la hora, pues. Ok. Ya estoy. Pues, así que si bueno. quieren ver cómo ha quedado drag y Gótica para Halloween con Christy, sigan viendo el video. Uh -huh. Bueno, primero la goma. Bueno, para algo tiene que servir no tener celos Porque siempre tengo que sentarme un poco. Claro. Siento, siento que mi cara se está achicando más. <risa> Hay que diseñar pues la, la ceja por donde vaya, ¿no? Entonces, obviamente empieza por acá Y vamos a hacer que pase por encima Este es Clan Watt O sea, es lo que... se ponen los, los payasitos uh -huh. ¡Oye! Oh, no ¡Oye! lo ponen ¡Ahí está! Bueno, ya te cubrimos un poco con polvo en la pasta blanca esa que te hemos puesto para que corra bien la sombra, no es que vas okay. a caer así. Qué así feo nada más porque estamos diseñando. Después viene el, el, el neolíquio, que es lo que le da ya nada Si no, que tengo que ver por dónde va a pasar la sombra. Toda mujer quiere tener esta paleta. A ver si. Pero... Sí, pero pues se me cayó se hizo curé. Ah, sí, no, no, no. <risa> es como para. Ah, por eso los colores están como que hacia abajo. <risa> la base que siempre uso, la base Shiseido que es para, ¿lo usan para teatro, uh -huh. también pues para la mejita, pues, ¿no? <risa> se tienen que cubrir todo. No sé cómo estoy quedando, así que ustedes ¿Ahorita? Saben antes que yo. Ahorita si te ves vas así, ¡Ay, qué mierda, me estás así, me su cara está, mira malona. pero bueno. Estúpida, tu cara idiota. <risa> bueno, ahora te voy a aplicar polvo traslúcido. Simplemente para que la masa sea pues, más uniforme. Pues. Oye, ¿tú sabes que cuando hizo, vino Lisa Edwards al Perú, uh -huh. este, se olvidó sus su brochas? Y el día de la performance que tenía que, que performear, se ah, oh, no mis brochas, cómpreme. Y ni siquiera fue una eh, cualquier brocha, sino cómpreme MAC. <ríe> y le compraron todo el set de brochas de, de MAC. ¿Qué sientes en tu cara? Siento esta parte pesada. <risa> sí, sí. Ya sabes cómo es. Yo sé que todavía la no persona tengo persona. las pestañas puestas. Además, este cuello enorme de hombre. Hay ¿sí? que estar bien de Creo que la estoy ¿sí? haciendo mala. ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene el cuello. ¿Ah, sí? Sí, es lo peor que me puedes dar. A ¿Ah, ver. Sí? Sí. <risa> no querías draga. Gracias pues. y lo pisen. No veo nada. Qué pena, qué pena. Nada. Muy bien, bien. Para, no bien. bien. para que no hagas trampas. Como dicen las drag que no les sale maquillarse bien, es conceptual. ¿Quién de Perú se maquilla conceptual? No? Uh. Uh. Tú dirás que paja, un shade así en este, negro con violeta y le das la forma, se ve paja. En realidad es porque me salió tan irregular que hay que cholapearla, ¿no? Y por eso digo que un buen maquillador es el que sabe solapear bien los errores Doy miedo Un poquitito verdad? Sí qué? ¿Y eso que falta? Bueno, te vamos a poner estos eh, lashes Así de, de telaraña Que lo puedes conseguir No mentira, no sé dónde se puede conseguir Pero lo vi dije Rinde Tiene que ser mío Claro Y para justo para el video de Halloween Alcina. Ya lleva con esto desde que entré a esta casa, y le juro que se ve así. <risa> o sea, siento una raya que... Solamente puedo ver por una raya, sí. Y siento que no puedo abrir bien los ojos, así que... Sí, además todavía no se sacado bien la, la goma, se ve un poco blanco, pero... Especial para pegar... Mira, Sparkle and Shine. ¡Oh, eso necesito yo. ¿Saben quién me re lo recomendó? Martín. No, la gaña extraña. Claro, ¡Oh! tú sabes que a mí re la, la, la personalidad es una que me recomiendan cosas. Por supuesto. Pues... Wow, wow, wow. Bugger, eso, eso. ¿Qué tan raro me veo de 1 al diez. Let's o have a kiki abajo. Ya, primero contelo ahí. Ya. ¿Ya? Agarra bien, ¿eh? Eso no puede ser más chico que mi cabeza. Definitivamente. Ya estoy abierto. <risa> sí, aparte de la visión asociada mi cabeza. Oye, a ti te queda bien el pelo negro. Ya lo hemos comprobado otras veces sí, con en la de la de la de la Sí, te queda bien pero pelo Hola. Les juro que no he visto absolutamente nada. No he visto nada de esto. Así que, Cristi, por favor, enséñame el espejo. ¿Es broma? Oye, qué increíble. Espérate, ¿esto soy yo? Oye, qué romboso. Voy a llorar. Qué baja. Solo le he dado otro look. Claro. Me cagaron, ¿eh? verdad, muchas gracias Me ha encantado, soy yo, pero no soy yo Es, es una cosa muy loca y creo que estoy listo para Halloween. Ya no voy a dormir, normal, ¿no? Ah, sí, te vas de frente. Me ¿sí? voy de frente a mi camita, así, hasta el 31. Ahí va. Fresh. Espero que les haya gustado igual que a mí. No se olviden de suscribirse en el botoncito de abajo rojo. Sigan a Cristi aquí abajo en su Instagram. Y a mí también le paso un no saludo. Y nos vemos en un próximo video. Que tengan un feliz Halloween. Chao. Bye.